Eh, opinión así rápido, del cambio de criterio en puntuación que sabemos que a todos los españoles os va a afectar el, el, la política de puntos tú ya que estabas ahí puntuando uh -huh. y ahora te obligan a ganar un, un a ganar un no, no. yo objetivamente yo objetivamente pero alguna vez me ha preguntado creo que eso retrasa a todos eh, porque si sí, eh, hay muchos en tu, pues, sí. en tu caso estaba sí. ya en el, en el tránsito de sumar puntos y ahora te obliga a dar a acelerar un paso más. ¿Cómo eh, no lo has creo, Porque al final no, es, no es, realmente lo que se quitan son tres puestos de ir a la Olimpia. Eh, creo que para mí es, es, es un paso más difícil. Tampoco considero en ningún caso que sea eh, la hecatombe mundial. Por, uh -huh. Sí que siento que es más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ojalá, esto <ríe> con madera para que ocurra, y yo ya me veía pues, estando en el top 5 en las siguientes competiciones, podría entrar tranquilamente después de lo que hicimos el año pasado, top 5, top 5, top 5, que es si que no, dan puntos y tienes otra oportunidad. ¿Es algo que te vaya a destrozar o que te vaya a cambiar? No, lo, para nada. Es más, creo que te quita presión. En plan, bueno, estar segundo muy bien, tercero muy bien, es lo sí, tienes que ganar. Si no ganas, no vas a la Olimpia, punto pelota. Imagínate que en, el cuarto, en la cuarta competición... Eh, cuando vas por puntos, dices, hostias me quedan tres puntos para ir. Si no hago esto tal y si viene el otro por detrás, no sé qué. En este caso es, tío, o ganas o no llegas. O ganas o no llegas. Son solo tres clasificaciones de 65 que fueron, si no recuerdo mal. 64 me parece que fueron el total del Olimpia del Clasificio. Una no burrada. Una barbaridad. No, no me cambia nada, no me cambia nada. Pero bueno, sí que es cierto pues, que si estás en el, en el marco de top 5 por ahí, es más doloroso porque, joder, tienes posibilidades... Pero como yo tengo claro que no iba a competir mucho, o sea, no voy a hacer dos, dos temporadas para ganar puntos, voy a hacer esta y seguramente ya paremos, o bueno, también lo que según veamos, el físico, los ánimos, Raúl, vea un poco cómo vamos y demás, esto es de dos, pero no, en, ninguna vez lo he hecho y no creo que lo haga este año, es competir ocho veces en un año, me parece una barbaridad, entonces tampoco me, no me causa un problema. Así como otras cosas de este año me causan problemas, que estoy ahí, eso no me ha causado ningún tipo de problema. Es más, tío, pues mira, ahora ya se acabaron las tonterías. O si no ganas, no vas, y punto. Y ya está. O sea, bueno. Vale. Eso. Pues... Yo tengo más preguntas, bueno. si alguno no se lanza, ¿eh? Sí, vale. sí, sí. Sí, sí. No, Raúl, que le haga alguna, porque Raúl, sí. aunque sea su preparador, pero bueno, yo qué sé, que le, que le pregunte. Y sí, bueno, yo quiero, yo quiero desmentir algo, pero sobre lo que ha comentado Jorge, una de las cosas que a mí me me llamó bastante la atención, fue eh, en el que durante toda la preparación, bueno, obviamente nosotros habrá, hablábamos muy a menudo, ¿no? La tema de la puesta a punto, los recortes, los posis, pero nunca nunca lo vi eh, especialmente obsesionado con ir a la Olimpia. Lo teníamos en mente, obviamente, pero sí estábamos especialmente obsesionados con sacar un mejor look, meternos en un top 5, esa era, esa era nuestra primera obsesión, ¿vale? Obviamente, oye, si se ganaba un campeonato no, no íbamos a pasearnos, ¿no? Pero no, no había esa obsesión de Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia. Jorge siempre ha tenido los pies, los pies en el suelo. Pero porque es eh. que creo que, bueno, obviamente los cinco que estamos aquí somos bastante conscientes de lo que significa la palabra Olimpia. Es que ya se da un significado tan banal a esa tarima que dices, pero tío, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Estás hablando de ir a Olimpia y de ganar un pro-show. O sea, ganar un Pro show, tío, pero estamos locos. Para mí es algo que hace dos años me lo dices y digo, vale, muy bien, eh, me voy a tomar un café y un donut ahí al, al supermercado. O sea, estamos hablando de cosas que yo primero con muchísimo respeto, o sea, tengo un respeto terrible a esa tarima. Eh, para mí todos los que llegan, bueno, son los mejores, literal, es que aparte literal, son los mejores. Para que se habla de Olimpia muy… Y mira, yo lo digo, mi objetivo este año es ir a la Olimpia, pero si sí, como todos los pros del mundo, tú cuando haces pro, tu siguiente objetivo es ir a la Olimpia, es así de fácil, es, es, es el siguiente nivel, pero joder, hablamos de la tarima más grande, que van los mejores, es la final de la Champions, tío, ¿quién va a la final de la Champions? Pues tío, los que quedan, los que se eliminan en semifinales también son muy buenos, y a lo mejor no van a la final de la Champions, es lo que hay, tío, es lo que hay. Sí, sí.